¿Qué tal? En este video aprenderemos cómo graficar una ecuación lineal cuando se encuentra en forma explícita. Que una ecuación lineal se encuentre en forma explícita quiere decir que vamos a tener una de las variables despejada, en este caso la y. El término independiente es la ordenada al origen, nos indica en dónde cruzará la línea al eje de las y, en este caso en el 3 positivo. Si aquí dijera un número negativo, por ejemplo el menos 2, entonces este punto tendríamos que colocarlo en el menos 2. A continuación, el coeficiente que acompaña a la x es la pendiente. Si la pendiente aparece como una fracción, podemos visualizar con mucha facilidad dónde vamos a ubicar el siguiente punto para construir la línea. Primero, el numerador nos indica el desplazamiento en el eje y, y el denominador el desplazamiento en el eje x. Si tuviéramos un signo negativo, podemos colocarle ese signo al desplazamiento en y o al desplazamiento en x, o sea, si aquí fuera negativo y tenemos un número 4, entonces me indica un desplazamiento hacia abajo, como es positivo me indica un desplazamiento hacia arriba. Si siempre le vamos a colocar el signo al numerador, entonces el denominador siempre será un desplazamiento positivo hacia la derecha. Dicho esto, como tenemos un 4 en el desplazamiento en y, entonces eso indica que vamos a subir 4 unidades y llegaríamos hasta el 7. Una vez situados en el 7, el 3 nos indica que hay que desplazarnos 3 a la derecha. A partir de aquí, 1, 2, 3. Aquí se encuentra ubicado el segundo punto que nos va a permitir construir la línea recta. Unimos los puntos y habremos terminado. Esta es la gráfica que corresponde a esta ecuación lineal. Espero que te haya servido este video. Nos vemos pronto.